Primero sientes un hueco en el estómago, como si se tuviera ido el aire, como si un frío helado te recorriera de tu cabeza a tus piernas, paralizándote, lastimándote, acompañado de voces que te susurran al oído. No eres suficiente, no vales nada, te va a dejar. Sientes una ola de adrenalina que recorre tu pecho y quema tu corazón. ¿Quién? ¿Quién es ese fantasma? ¿Quién es esa persona detrás del gesto que hace cuando mira su celular? ¿Quién se esconde detrás de esa sonrisa espontánea? ¿Quién te va a quitar tu lugar? El hueco en tu estómago crece y los pensamientos se vuelven obsesiones. No vales nada, no vales nada. No es no no suficiente, no es suficiente, no suficiente. va a dejar, te va a, dejar te va a dejar, se va a se ir, va a, ir se va a ir, Te vas a quedar solo, sola, solo, sola, sola solo, sola, sola, sola. Un grito se ahoga en tu garganta. Quieres decir, no te vayas, no te alejes, no me abandones, no me dejes. Y sientes miedo, y el miedo se transforma en soledad, y la soledad se transforma en tristeza, y la tristeza se transforma en enojo, y el enojo se transforma en todo, y entonces te das cuenta, te perdiste, te ganaron, te atraparon los celos. Los celos son una emoción que casi todas las personas sentiremos alguna vez en nuestras vidas. Somos humanos, le tenemos miedo a la soledad y al rechazo. Y si algo amenaza con llevarse a las personas a las que amamos, tiene sentido que sintamos miedo, ansiedad, preocupación o cualquier otra de las emociones que conforman a los celos. Sentir celos no es malo, el problema es lo que hacemos con ellos. La mayoría de las personas no sabemos manejarlos, y en un afán de anestesiar el dolor que nos provocan, terminamos violentando a nuestras parejas. Casi siempre esto no será tan grave, pero en varias ocasiones los celos pueden llegar a motivar acciones horrorosas. Como controlar a tu pareja, vigilarla, violentarla o incluso asesinarla Los celos son monstruos, pero a los monstruos no hay que atacarlos, hay que entenderlos Así que para esto quiero hablar de tres perspectivas que explican por qué lo sentimos Una biológica, una sociológica y una psicológica comenzar con la biológica porque sí, está bien padre eso de tener lenguaje y pensamiento y esas cosas, pero al final del día no somos más que monos con pulgares oponibles, miedo a la muerte y una extraña obsesión por censurar todo lo que parezca un pezón femenino en redes sociales. Todavía en casa Mark Zuckerberg? La biología importa ¿eh? y una forma de entender a los celos es pensarlos como un mecanismo evolutivo que busca proteger a tu descendencia. Me explico, a diferencia de otros animales que cuando nacen ya están listos para sobrevivir, los seres humanos somos poco más que un tumor que llegó demasiado lejos y requiere muchísimos cuidados. Según esta perspectiva, biológicamente nuestro objetivo es tener descendencia que sobreviva y se reproduzca. El propósito de los celos es motivarnos a realizar acciones que eviten que nuestra pareja se vaya con alguien más y nos deje sin descendencia o criándola sola. Y para lograr esta motivación, nuestro cerebro es despiadado. Experimentos con monoscity han demostrado que los celos aumentan la actividad en el giro cingulado, que es un área cerebral asociada al dolor social, así como del septum lateral, asociada al apego. Cuando combinas esto, el resultado es un profundo dolor por sentir rechazo de la persona a la que amas. Literalmente los celos duelen. Además de esto, se elevan nuestros niveles de testosterona y cortisol, lo cual se traduce en un estrés espantoso. Al punto que quiero llegar con esto es, si consideras que los celos se sienten horribles, es porque de hecho lo que le sucede al cerebro, sí es horrible. Y aquí está la primera clave para entender los celos, comprender que existe un mecanismo fisiológico detrás de ellos y que el dolor al que están asociados es muy real. Pero los seres humanos no solo somos biología, y además estas interpretaciones pueden ser bastante discutibles. Finalmente el monstruo no se crió solo y en la naturaleza sino que existe en sociedad. Cuando era niño recuerdo haber escuchado no una sino en varias ocasiones el siguiente mensaje. Demuéstrale a tu pareja de vez en cuando un poco de celos, es una forma de hacerle saber que la quieres. Hoy en día rechazo esta idea completamente, pero debo confesar que durante años de hecho tuvo bastante sentido. Cuando una pareja me celaba lo que yo sentía era que me quería, que si le importaba que me fuera con alguien más es porque de hecho me apreciaba. Y para mí la decisión lógica después de eso era dejarle de hablar a las personas que mi pareja celara porque eso la lastimaba y yo por qué querría lastimarla. Porque ¿Estaba mal César Galicia de 16 años? El asunto no era que estuviera mal, sino que de hecho se sentía bien, se sentía como si estuviera ocurriendo exactamente lo que tenía que pasar, lo que me habían dicho toda la vida que era el amor. Porque el secreto de muchas violencias emocionales y de pareja es que aunque sepamos que nos hacen daño y que están mal, una parte de ellas se puede llegar a sentir bien. Y se sienten bien por un monstruo más grande y del que ya hemos hablado en este canal el amor romántico. No hablaré mucho del amor romántico porque en este canal ya hemos hablado del tema, que espero poder regrabar pronto porque era 2017 y no sabía lo que hacía. Y además dejaré en la descripción recomendaciones de textos de autoras feministas que han escrito muchísimo sobre el tema y es a ellas a quienes les debemos esta perspectiva. Pero sí diré algo, la manera en la que entendemos el amor celebra y promueve los celos. Todo este discurso del amor romántico, la monogamia, la media naranja, el amor como la máxima fuente de la felicidad humana, todo esto en realidad es un caldo de cultivo para poner violentos en el momento en que sintamos que nuestra pareja puede irse. ¿Qué sale de entender esto? Que los celos no son solo fisiológicos, también hay detrás una ideología que los promueve. El asunto es que no elegimos recibir esta educación y por lo tanto podemos rebelarnos contra ella. Si desarrollamos modelos de amor en los que entendamos que una pareja no es nuestra propiedad y que una ruptura tampoco es lo peor que nos puede suceder, quizás podamos desarrollar también mejores formas de manejar los celos. Por poner un ejemplo esa es una de las muchas propuestas que vienen con las relaciones no monógamas. Al practicar cualquier forma de la no monogamia como una relación abierta, poliamorosa o anárquica relacional, lo que se hace es que se quita la monogamia de la ecuación y eso abre muchísimas posibilidades para muchas cosas de la relación, entre ellas, nuevas formas de manejar, entender, comunicar y hasta erotizar los celos. Y claro, estas relaciones no son panacea y también pueden replicar muchísimas violencias. Si quieren saber más sobre esto, en este canal ya hablamos del tema. Más allá de si tu relación es monógama o no, al final el encuentro con los celos probablemente va a llegar y vas a tener que hacer algo al respecto. Lo más Seguro es que no dejen de existir y que tampoco dejen de doler, pero cuestionar nuestra idea de lo que es el amor puede enseñarnos nuevas formas de manejarlos. Y algo más, aunque la violencia motivada por los celos no es exclusiva de los hombres, sí hay que mencionar que nosotros solemos ejercerla con mayor frecuencia y crueldad. Se sabe que la violencia de género suele percibirse como menos grave si se hace motivada por los celos. No por nada hablamos también de crímenes pasionales. Y muchos feminicidios son motivados por los celos, por llevar hasta el extremo la idea de si no eres mía, no vas a ser de nadie más. Y eso, tiene que parar. Como podemos ver, no solo hay un sistema fisiológico detrás de los celos, también hay todo un sistema social que los alienta y anima. ¿Pero qué pasa con la psicología? Una teoría dice que existen dos situaciones que activan los celos. Cuando se amenaza nuestra autoestima y cuando se amenaza la relación. En el primer caso, por ejemplo, los celos pueden dispararse cuando vemos que nuestra pareja está hablando con alguien a quien consideramos más atractiva que nosotras. Si se va con esa persona, ¿Qué dice eso de mí? El segundo caso también explica por qué hay situaciones que nos pueden hacer sentir celos y no necesariamente dependen de otra persona. Como los celos que puedes sentir cuando tu pareja cambia algo en la rutina, o ve una película sin ti, o conoce nueva gente en el trabajo, o decide mudarse de ciudad o de país. En este caso, los celos surgen ante la posibilidad de perder la relación, este vínculo amoroso que tanto nos gusta. Estos no son los únicos factores psicológicos detrás de los celos. Tu estilo de apego, tu educación, tus miedos, tus necesidades, todas estas son cosas que pueden influir en cómo los vas a sentir y cómo los vas a manejar. Por eso es importante conocerte y no lo digo en el sentido masturbatorio de la palabra, aunque también, sino más bien en el sentido de saber cuáles son las situaciones que te pueden llegar a vulnerar más. De esta forma, los celos nunca te van a agarrar por sorpresa, el fantasma nunca te va a sorprender. Al inicio de este video, dije que a los monstruos no hay que matarlos, hay que entenderlos. Cuando estés sintiendo celos, reconócelos. Ubica la parte en tu cuerpo donde los sientas, en el pecho, en las manos, en el estómago, identifica los pensamientos que te lleguen. El mero hecho de reconocer esto puede traer mucha paz porque ayuda a que las emociones no se desborden. Antes de hacer cualquier cosa, la que sea, detente, respira y analiza. ¿Qué situación están disparando tus celos? ¿Qué miedos o inseguridades específicas están despertando a partir de esta situación? Quizás los celos estén reviviendo un trauma, o quizás sea un tema de autoestima o autoimagen, o quizás simplemente sientes miedo de perder una persona a la que quieres. Identifica bien lo que está ocurriendo y no tomes ninguna decisión hasta que que sepas qué es lo que está ocurriendo. Y una vez que lo sepas, pregúntate ¿Qué necesito para atender y comunicar de la mejor forma posible estos miedos? Hay formas de hablar y atender los celos que no tienen por qué ser agresivas, explosivas o controladoras. Puedes comenzar a hacer algo que te tranquilice y esperar a que la angustia pase. Puedes hablar con tu pareja y decirle de una forma tranquila y amable oye, esta situación me está haciendo sentir vulnerable. Y a partir de esto, explorar formas de atenderla no desde el control sino desde el cariño y los cuidados. Puedes ir a terapia si sientes que de no te es muy difícil tranquilizarte y no dejarte llevar por los celos. Hay muchas cosas que puedes hacer porque entiendo que los celos se sienten horribles. De verdad, el intro del video, eso yo no lo saqué de ningún lado. Esas son las cosas que de verdad yo pienso y siento cuando estoy celoso, y es espantoso. Pero el asunto es que por muy mal que te sientas, nadie tiene por qué aguantar tus agresiones o violencias que no puedas controlar por lo que sea que estés sintiendo. Hay otras alternativas que sí, son un poco más complejas y pueden llegar a doler un poco, pero te pueden llevar a manejar los celos no desde la violencia, sino desde el amor. Lastimar a tus parejas porque tienes miedo de que se vayan es una fórmula garantizada para que se terminen alejando y te terminen odiando. Y eso es exactamente lo que no quieres. No puedes evitar que la gente se vaya, la pérdida es parte del amor y no vale la pena luchar contra eso hay que aceptarlo. Resumiendo, puedes reconocer Tengo un cuerpo que me hace sentir celos porque así funciona la química de mi cerebro y eso no significa nada más que soy un ser humano y estoy en una sociedad que me ha enseñado y reforzado una y otra vez que esta emoción espantosa es deseable y yo no elegí esta educación y por lo tanto puedo rebelarme contra ella y decir yo no quiero que esta basura machista y controladora sea mía y puedo mirar dentro de mí y observar mis miedos, mis necesidades y mis dolores y aguantar la angustia un momento en lo que llega una solución a mi mente, porque esa solución puede ayudarme a sanar y orientarme hacia encontrar un camino que me permita amar de una forma más libre. eso es entender al fantasma. Saber que cuando el fantasma aparezca y te revuelve el estómago y te llene de terror y te haga querer huir controlando, violentando haciendo todo para que tu pareja no se vaya en ese momento tú tienes la oportunidad de detenerlo y decirle aquí estoy tú no me controlas sé de dónde vienes sé lo que esperas y no puedes hacer nada contra mí tu presencia me duele pero no me vas a matar y te voy a poder vencer y si eres capaz de enfrentar ese fantasma desde la ternura y no desde la urgencia de anestesiar el dolor que provoca, te darás cuenta que, de hecho, puedes elegir no ser controlado o controlada por ese monstruo. Y que si aguantas un poco y decides mirarlo a los ojos, lo puedes hacer débil, le puedes quitar su poder sobre ti. Porque ese monstruo y el miedo, dolor e inseguridad que te provoca todo este tiempo no era otra cosa más que un espejo. Y si decides mirarlo con ternura, con cuidados y con empatía, vas a poder manejar mejor los celos y vas a poder sanar. Si te gustó este video y si sientes que te ayudó a poder enfrentar el fantasma, suscríbete, danos like o compártelo.